Hola hortera, el compost huele mal. Si has llegado a este vídeo es o porque te lo preguntas y te planteas hacer compost o porque tu compost, tu compostaje está oliendo mal. Te lo explico. Agradecer la pregunta del amigo Tony, deciros que, el, que os animo a que hagáis preguntas, si tenéis dudas, lo que sea, preguntar en los vídeos, como ha hecho él, como, como ha pasado en, en otros vídeos anteriores. El canal está creciendo, cuando, cuando seamos mucha más gente, pues quizá no podría haceros un vídeo eh, en vuestro caso. Vamos a hablar de, de, de qué pasa uh, con el compost cuando huele mal. Deciros a los que tenéis dudas sobre si hacer compost porque puede oler mal, atrae moscas, puede molestar, que si lo hacéis bien no hay ningún problema. Al final del vídeo os pongo un, un enlace a la lista de, de, de, de reproducción de vídeos sobre compostaje que hay en este canal. Hay muchos otros en internet. Si, si os tenéis son unas reglas muy básicas que os explicaré hacia el final, Uh, realmente no tenéis que tener ningún problema. He asesorado a miles, no, no cientos, miles de familias en su casa en campañas de implantación de compostaje a nivel de ayuntamientos. Entonces eh, sé bien de qué hablo. Si seguís bien las instrucciones que os voy a dar, no tendréis ningún problema. Y si tu caso es que tu compost está oliendo mal, es que hay alguna cosa que falla. Bueno, el amigo Tony nos pregunta cuál es la diferencia entre fermentación y putrefacción y cómo puede saberse. Mirar, se sabe principalmente por el olor. Uh, en realidad, si hablamos a un nivel técnico, fermentación y putrefacción es lo mismo. Ambas son, ambos procesos se producen en ausencia de oxígeno. Uh, lo que pasa es que cuando hablamos de fermentación hablamos quizá de, de, de una transformación de la materia orgánica que, que es más beneficiosa o que, el, o que tiene más beneficios que no la putrefacción. Por ejemplo, fermentaciones que conocéis y, y con las que convivimos cada día y que son beneficiosas la cerveza transformar el azúcar de la malta en, en cerveza uh, es una fermentación y es un proceso que se produce en ausencia de, de oxígeno ¿qué es también una fermentación? pues el vino la fermentación alcohólica del vino es otro proceso de fermentación que se produce en ausencia de oxígeno el pan cuando añadimos levaduras al pan para que crezca esta esponjosidad que adquiere el pan, este volumen que adquiere es porque el azúcar, se transforma en CO2. Esto también lo llevan a cabo eh, microorganismos, levaduras, de los cuales nos beneficiamos. El, otras transformaciones de la vida diaria en ausencia de oxígeno, otras fermentaciones, el kéfir o el yogur, también, ¿vale? más el chucrut, el chucrut que se hace con la col. Hay muchos tipos. ¿En qué se diferencian todas estas fermentaciones del, de, la, de la putrefacción? Pues que están controladas y nos llevan a un producto, a una transformación que nosotros conocemos el resultado final. Cuando hay una putrefacción, los microorganismos en ausencia de oxígeno que intervienen en la transformación de la materia orgánica, no sabemos exactamente cuáles son y no sabemos exactamente a dónde llevan el proceso. Pero sí que sabemos algunas cosas, por ejemplo, Uh, en el proceso de, de putrefacción se produce metano, ¿vale? CH4. En el, en el proceso de, de putrefacción se produce amoníaco, NH3, o se producen eh, eh, ácido sulfídrico, ¿vale? Eh, entonces, el, ¿qué pasa con, con por ejemplo, con el, con, el, con el metano? Pues que huele mal. O el ácido sulfídrico tiene un olor que es de huevos podridos. Siempre sabréis que vuestro compost está yendo mal o está yendo bien por el olor. Si el olor es desagradable o ofensivo, se está pudriendo el montón de compost. Si el proceso de, de fermentación que se produce a cabo dentro del compostador, si la, vuestra materia orgánica se está transformando en compost y en humus de buena calidad, el olor puede ser intenso, pero no llega a ser ofensivo, no es molesto, no es desagradable. Intenso, pero no, no es desagradable y puede ser que os recuerde al olor de hongos, al olor de champiñones, al olor eh, eh, de moho incluso, pero no llegará a ser desagradable. Cuando se produce el proceso de fermentación en lugar de metano, en lugar de amoníaco, en lugar de, de ácido sulfídrico, se, se produce CO2, el montón de, de compost respira como respiramos nosotros, coge oxígeno, libera CO2. Y esta es la, una de las cuestiones por las cuales eh, muchas veces veréis en vídeos sobre compostaje que eh, se tiene que voltear el montón de compost. Esto os lo explicaré en otro vídeo, uh, no, no es motivo de, de explicarlo ahora. Para que no se pudra, se está pudriendo, por qué razón se os está pudriendo el composto, por qué, por, por qué razón produce este mal olor. Lo produce porque está estirando restos de cocina o restos que se deshacen rápidamente como restos de tomates que estaban en mal estado, alguna calabaza que no está en buen estado y que no la lleváis a la cocina, la tiráis al compostador. Y esto al transformarse produce demasiada agua y eh, empieza un proceso de, de putrefacción espontáneo. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo hacer que se produzca la fermentación que nos interesa? Tenéis que mezclar a partes iguales algún tipo de materia leñosa, Uh, con uh, los restos de cocina o con estos materiales que se deshacen. Siempre intentaréis tener en el montón de compost estos dos tipos de materiales, los que uh, se deshacen con facilidad y los que tienen tendencia a secarse. Estos últimos son ricos en celulosa. Esto os lo explico muy bien, muy bien, muy bien y no lo volveré a explicar en el vídeo de, de compost fermentación. Os lo pongo al final también del, del vídeo. Entonces, Tenéis que seguir estas cuatro reglas básicas que os voy a decir a continuación y os vais a, a quitar los malos olores de encima. Primera, mezclar a partes iguales estos materiales que se deshacen con los que son leñosos. Segundo, eh, removerlos bien, que no creen capas. Esto hará que la transformación sea más rápida y suba de temperatura. En el vídeo sobre compost-fermentación veréis como la temperatura del montón de compost puede llegar a los 70 grados y en algunos casos lo supera. A esta temperatura, 70 grados, podéis tirar lo que queráis. 60, 70 grados. Podéis tirar restos de carne, pescado. Eh, tercera regla importante, tenéis que eh, procurar que no le falte humedad al compost. Si se seca, si porque ha subido de temperatura, eh, eh, evapora el agua que contiene, o porque la materia leñosa que habéis tirado sea serrín, sean eh, virutas de madera, sea paja seca, Necesita humedad, bueno, pues tenéis que añadirla a vosotros. Y la última regla importante es que el compostador debe ir directamente en el suelo. Bueno, os dejo aquí eh, el, el vídeo sobre el, la fermentación del compost, donde explica bien cómo, cómo evitar que huela mal. Os, explico, os dejo aquí la lista de distribución sobre, sobre compostaje y nos vemos en el próximo vídeo.